El Área Turismo del Instituto de Seguros de Jujuy te lleva a la región de Cuyo. Recorreremos las ciudades de San Juan y Mendoza. Transitaremos los caminos de la Cordillera de los Andes y conoceremos los viñedos y las bodegas. Además, visitaremos las aguas termales de Cacheuta. Un viaje que no te podés perder, pleno de aventuras, paisajes, colores y sabores. Encanto Cuyano, edición 2016, del 27 de mayo al 5 de junio. Para mayor información, dirigirse de lunes a viernes de 8 a 20 horas al área Turismo Alvear 745 del Instituto de Seguros de Jujuy o comunicarse con el Call Center 0810 777 72 583 Instituto de Seguros de Jujuy, trabajando para vos. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.